A través de este tutorial vamos a aprender cómo entregar una actividad. Vamos al apartado donde tenemos colgada la actividad. Aviso, no todos los profesores crearán una pestaña específica donde colgar las actividades. Después pinchamos en la actividad. Nos encontraremos con una nueva ventana donde aparece la información esencial de la actividad. Pinchamos en examinar mi equipo y subimos el trabajo del ordenador. Por último, le damos a enviar. De esa manera se cargará el trabajo en la plataforma. Normalmente solo podremos subir el trabajo una vez. Si tienes algún problema, contacta con el profesor de la asignatura.